en las batallas, no obstante, repito, adolecerá de la virtud de bondad. En una ocasión, un pastor me dijo que ese mismo personaje tenía un aspecto bueno a resaltar. Me explicó que jamás había traicionado a su señor a pesar de haber tenido varias oportunidades de hacerlo, ya que le habían ofrecido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 quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, Dios detesta al hombre de doble ánimo, es decir, al inconstante, al que tiene un corazón y una actitud cambiante en función de su propio interés. Esto es de lo que más le conviene. Hermano, una vez que cree en algo, deberá hacerlo. Hasta el final, nuestro crecimiento como iglesia ha sido así, solo por fe y con fe, y Dios siempre nos ha respondido. Cuando Dios le prometió descendencia a Abraham, su palabra no se realizó inmediatamente, se cumplió luego de un buen tiempo. Es decir, se concretó en el tiempo y en el momento más apropiados para Dios, y así Abraham como había creído en la palabra de Dios hasta el final, recibió la semilla de la promesa en Isaac. Los hermanos que son empresarios y hombres de negocios deben recordar esto. Si ha encomendado por fe su negocio o empresa a Dios, no deberá tomar decisiones de acuerdo a su propio criterio. Deberá esperar hasta que Dios le responda en el tiempo más conveniente. Una vez que le ha entregado su negocio a Dios, habrá un periodo de espera. Pero si se impacienta, recuerde que el fruto del Espíritu Santo incluye la virtud de la paciencia y el dominio propio. Jamás se apresure en tomar decisiones si aún Dios no le responde. Hermanos, ¿Recuerdan lo que me sucedió en 1984 cuando recibí de Dios las revelaciones del cielo? Justo empezó a darme esas revelaciones una semana antes del día de mi cumpleaños. Creo que fue un sábado. Sí, fue un sábado. Dios me dijo que ayunara por tres días para cumplir con la medida de oración necesaria que me faltaba de acuerdo a su medida de justicia. Agregó que el ayuno y la oración en ese preciso día, es decir, el día de mi cumpleaños, tendrían mayor peso y valor para abrir las puertas para esa revelación. Añadió que otros pastores habían orado también para recibir esa revelación del cielo, pero no habían llegado a cumplir con la medida de oración que se requería y al final habían desistido. Así Dios comenzó a darme revelaciones del mundo espiritual hasta el día de hoy. Por eso he podido publicar los libros Cielo 1 y Cielo 2 e Infierno. Así que, ya sabe hermano, Deberá esperar con paciencia la respuesta de Dios a su petición y seguir orando por ello. Hermano, es más que importante, es trascendente creer sin dudar en la palabra de Dios hasta el final. Yo, una vez que creía algo, lo hacía hasta que Dios me respondiera. Jamás dejé de creer a mitad del camino. A veces tomaba años en llegar la respuesta, algunas veces fueron 30 años, otras 20 o 10 años. Todos ustedes lo han visto. Dios profetizó que la Unión Europea iba a tener una moneda común, una misma fuerza militar, un mismo sistema político con un solo presidente, mucho antes que todo eso ocurriera. Incluso, nos dijo que todo eso acontecería antes de la construcción del Gran Santuario. Asimismo, nos explicó que China y Rusia se unirían en una alianza cuyo poder sobrepasaría al de los Estados Unidos de Norteamérica y que en estos tiempos finales habrían cuatro polos de poder, a saber, China, Rusia, los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Acaso todo eso no se ha cumplido? Ya a inicios del año 2014 se informó que China era la nación que tenía la mayor reserva de capital en el mundo. Además, su capacidad militar y su desarrollo en tecnología y en ciencia espacial no se deben subestimar. Ha habido también otras muchas profecías que igualmente se han cumplido recientemente. Dios me dijo que fuera a predicar el Evangelio a Israel y que promoviera un despertar espiritual en ese país. Y así sucedió. Por tres años prediqué el Evangelio en esa nación, luego de los cuales se dio un avivamiento espiritual en ese país, formándose incluso una asociación cristiana oficial denominada Crystal Forum que ha venido trabajando desde ese entonces. También se llevó a cabo por primera vez en la historia de Israel una cruzada de sanidad y milagros. Tenemos imágenes de esa cruzada en nuestros archivos. Como les decía... Es más que importante, es trascendente creer en la palabra de Dios hasta el final. Y eso es lo que he venido haciendo hasta el día de hoy. Mi fe nunca fluctuó aún en medio de las situaciones más críticas. Cuando Dios me dijo que guiara a todos ustedes a la nueva Jerusalén, era claro que en ese momento no había ni uno que estuviera calificado para llegar a la ciudad de gloria. Sin embargo, lo creí porque es palabra de Dios y con ojos de fe solo miré el fruto de su palabra. En ese momento, reitero, no había algo seguro. Quizá solo unos cuantos hermanos y hermanas que los podía contar con los dedos de una mano podrían crecer espiritualmente. Pero como Dios me lo había dicho, lo creí. Nunca dudé. Más bien, continué orando con mis ojos de fe puestos en la promesa. Entonces, Dios sobró en todo para bien, en el momento más apropiado, de acuerdo a su voluntad. Y todo sucedió en un santiamén. Tan solo miren el crecimiento espiritual de la congregación. ¿Acaso alguien podría haberlo imaginado? No obstante, se produjo en un instante. Ustedes mismos se asombraron al verse transformados por la palabra. Y eso se vio en hechos, en frutos. A pesar de la cantidad... De miembros que hay en la iglesia no hay envidia, celos, no juzgan ni critican a los demás. Solo hay bondad, amor espiritual y cada uno busca el beneficio de los otros. Así han sido evangelizadas miles de familias, esposas e hijos han cambiado y niños han empezado a venir a nuestro colegio empezando por el nido. Los jóvenes ya no pierden el tiempo en el internet o en los videojuegos, ni en la televisión o jugando con sus celulares. Se enfocan en sus estudios. Ya no ven televisión ni se intoxican con esos programas nocivos por internet ni por los celulares. Ahora se consagran a la oración y viven por la palabra de Dios. Ahora ustedes, padres, son felices. Sus hijos quizá hayan tenido malos modales a pesar de sus esfuerzos por educarlos. Sin embargo, desde que están asistiendo a la iglesia, están cambiando. Ahora ya no se preocupan porque se pueden perder o porque se pueden ir del hogar. Tal vez algún hijo o hija les cause problemas, pero le digo algo, tenga fe y los verá transformados. ¿Acaso eso no es una gran bendición? Ahora vemos en la Iglesia muchos de nuestros jóvenes que han crecido espiritualmente. Han llegado a la Roca de la Fe, al nivel del Espíritu y al del Espíritu completo. Amados hermanos, con esto concluyo. Hemos visto tres aspectos a tener en cuenta para recibir bendiciones, a saber, la palabra de Dios y sus mandamientos, la obediencia y la fe. Ahora, tomando como ejemplo a Abraham, veamos más en detalle la forma en la que recibirán esas bendiciones. El versículo 3 del pasaje bíblico de hoy dice, «Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo». Quiere decir que las bendiciones vendrán sobre el lugar o área donde viva. Y esto lo vemos en el caso de Abraham. Incluso cuando no había agua en la región donde vivía Abraham, sí la tenía y los que estaban con él también eran bendecidos. Cuando Lot estuvo al lado de Abraham, ambos fueron tan bendecidos que no pudieron habitar juntos en la misma región. Ahora bien, cuando se separaron, Lot escogió la tierra más fértil. Pero, ¿cómo terminó? El lugar que Lot eligió fue castigado por guerras y por la ira de Dios. Sin embargo, en la región donde Abraham habitó hubo paz y no hubo hambruna ni sequía. La palabra nos dice que aquellos que han cultivado un corazón de espíritu perfecto, tal como Abraham, serán bendecidos en todo lugar, prestarán y nunca pedirán prestado y siempre serán los primeros. Hermanos, durante los tres años de viaje a Israel, que en total fueron 777 días de misión, en ningún momento hubo algún conato de guerra o de conflicto en ese país. No lo vimos. Israel fue bendecido durante mi estadía allí. No había llovido por bastante tiempo y el mar de Galilea se había secado al punto que se podía ver el fondo. Incluso los medios de comunicación me pidieron que orara para que lloviera. Así lo hice en vivo y cientos de naciones lo vieron. Y llovió en Israel. Así el nivel de agua en el mar de Galilea subió a su nivel normal. La noticia apareció en todos los medios. Así empezaron a conocerme y a confiar en mí. Una semana después que retorné a Corea, me enviaron otro mensaje pidiéndome que nuevamente orara por más lluvia. Así lo hice desde este púlpito un día domingo y todos ustedes fueron testigos. Oré y no había finalizado mi oración cuando empezó a llover en Israel. Lo mismo sucedió en la India. Cuando llegué a Chennai, me enteré que no había llovido en esa región por más de 10 meses. Se habían producido masivas manifestaciones de protesta de la población demandando agua. No podían lavar la ropa ni había agua para beber. Realmente era algo trágico. No obstante, al instante que arribé a Chennai, comenzó a llover a cántaros y esa lluvia continuó durante toda la cruzada y la sequía terminó. En esa cruzada asistieron millones de almas quienes permanecieron alegres bajo la lluvia. No se incomodaron por la lluvia, tampoco hubo ningún accidente o percance alguno. Y yo me preguntaba por qué toda esa multitud permanecía tan quieta bajo esa torrencial lluvia. Luego me dijeron que no había llovido por 10 meses en esa región. Y que esa sequía había provocado un gran descontento y malestar en la población. Sin embargo, repito, en cuanto llegué empezó a llover y toda la ciudad estaba tan feliz y alegre que no les importó mojarse durante la cruzada. Hermanos. Las bendiciones deben acompañar a los que han llegado al nivel del Espíritu a todo lugar donde vayan. La Escritura lo dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Serás bendito en todo lo que hagas y a donde vayas. Igual sucede cuando voy a una tienda de compras o a un restaurante. Inmediatamente se llena de gente. Hermano, deberá orar por la bendición del lugar donde vaya. Y verá que eso es cierto. Retomando la prédica, Lot no fue bendecido porque vivía en una región fértil. Aquí el punto a destacar es que el lugar no es lo más importante. El énfasis reside en la persona que habita en esa área o distrito para que la bendición lo alcance. En nuestra iglesia se ha experimentado esta clase de bendición. Cuando nos mudamos a este vecindario, el lugar era uno de los menos desarrollados y más pobres en toda la capital. Era conocido el alto índice de delincuencia y el alto grado de polución y suciedad en el distrito. Sin embargo, luego que se estableció la iglesia, el porcentaje de criminalidad bajó considerablemente y mejoró notoriamente la limpieza. En la vecindad de una zona industrial, el distrito se transformó en un centro financiero y de grandes tiendas de ropa y restaurantes. Como Dios está, con nuestra iglesia vemos que la zona en donde residimos ha sido también bendecida. Espero que todos los que administren un negocio reciban esta clase de bendición. Por cierto, la ubicación de su negocio es importante, por lo que deberá elegir la mejor zona posible. Cuando dirige un negocio deberá considerar varios factores. Desde luego deberá esforzarse. No es correcto, de acuerdo a la justicia de Dios, que solo espere que Dios obre mientras no hace lo que puede y debería hacer de su parte. Ahora bien, es cierto que en la actualidad, en la mayoría de los casos, aún si se esfuerza, no siempre todo resulta tal cual lo ha planeado. Sin embargo, usted, como verdadero cristiano, a pesar que no trabaje los siete días de la semana como lo hace la gente del mundo, si prepara su corazón para recibir todas estas bendiciones, Dios, se lo aseguro, obrará para bien en toda situación. Continuaremos con esta prédica la próxima semana.